esto, lo de la torre de radio Pero ahora intentaremos de ir, ¿vale? Eh, me había encontrado aquí un camino El cual me gustaría de echar un vistazo También podemos dormir los coches Lo que pasa que no es lo más recomendable Ya que después te quedas helado Si no tienen buena... Eh, ¿Cómo os digo? Mm, buena... Climatización por dentro, ¿vale? Me gustaría de meterme por aquí para investigar un poquito A ver dónde me lleva esta zona Ya os digo, porque podemos ir hacia la zona de abajo seguramente Al final Efectivamente, puedo ir por aquí Seguramente me meta en algunos caminos de esto y llegue ahí Vale Tiene pinta de que vamos a llegar a alguna zona plan... Vale, vamos bajando por aquí Así que vamos a la torre de radio, ¿no? Vale, tengo una cueva aquí La cual no sé si va a ver ni siquiera un lobo Pero a ver qué pasa, gente Ahora que lo pienso Llevo la pistola de bengalas, ¿eh? Espero llegar a la zona que os había dicho antes A ¿eh? la atalaya esto de electricidad Que era lo que nos faltaba por ver, así Y la cueva esta que hemos visto hoy antes Creo que es para llegar a esa zona, ¿eh? Vale, vamos a cogernos la antorcha El palito me da un poco igual Voy a mirar aquí un momento Antes de irme por esa zona Por si encuentro algo Efectivamente, mira, aquí tengo más cositas Perfecto Perdido en la tormenta Me fui con otros en Carta firmada por Alice Vale, os la dejo ahí por si os la queréis leer Vale, me llevo toda la comida Voy muy cargada de comida, ¿eh? Demasiada cargada de comida Y lo que voy a hacer es beber un poco Beber agua, por lo menos Y comerme algunas cosas que tenga aquí Porque si no, al final voy a ir cargada de comida Que me va a hacer falta en un futuro, ya os digo Pero ahora mismo vamos a intentar ir con el estómago por lo menos lleno Espero encontrar alguna salida de estas cuevas, ¿eh? Porque si no va a ser un poco fail Vale, aquí nada Y efectivamente ahí tengo la salida Creo que eso es un cadáver, eh Eso es un cadáver, gente Me parece, eh Y tengo un saquito de dormir, chicos Perfecto, eh Tengo un saquito de dormir Voy a poder descansar Como estoy viendo, en esta cueva No hace nada de frío y aquí está la señora Alice Seguramente sea ella, ¿verdad? No me pone quién es, pero bueno Se supone que es Alice la que estaba perdida, ¿vale? La antorcha me la llevo eh, He salido en una zona bastante lejos Vale, lo mejor va a ser de ir por aquí Por aquí, creo yo Vale, estamos en la primera zona, perfecto ¿Os acordáis cuando vinimos con el avión? Pues aquí es donde estábamos Y tenía aquí un refugio Estaba en la zona del principio, ¿ok? Hay que ir por aquí hasta la torre de radio Porque de, de otra forma no podemos llegar galas, ¿vale? Las voy a llevar en la mano eh, por si me viene un lobo Pero después recomiendo no encender ninguna luz Porque os puedes detectar los lobos Y ahora mismo no nos van a salir ningún oso, ¿vale? Pero hay también algunas zonas de osos, ¿vale? Las cuales son bastante chungas Porque si no tenéis cuidado con el oso os puede reventar, ¿eh? De hecho ya no lo encontraremos mucho más adelante Y ahora, chicos, lo que voy a hacer va a ser llegar a la casa esta de la señora Voy a intentar hablar con ella A ver si me da el rifle Y nos podemos ir de Milton Hacia la nueva zona Porque ya os digo que el mapa es bastante grande Aquí solamente estáis viendo una ¿Vale? Solamente estáis viendo una zona De las nueve que hay, ¿vale? Hay bastantes zonas Las cuales... Algunas son bastante muy chungas Y abuela Me has dejado unas botas calentitas, ¿verdad? Vale ¿Me vas a dejar llevarme el rifle? No, ¿verdad? Vale, me voy a comer la sopita esta para recuperar un poco lo que viene siendo la calentura. <ríe> y voy a dejar las cosas que no quiera, ¿vale? Vale, mira, botas que no quiera. Señora, ¿me podría dar su rifle, eh? ¿Se puede usted...? Mm... Vale, encontrar a Lily. Su hija. Vamos a escucharla, señores. They were the last gift I gave her on her 16th birthday. She wanted to leave Milton to be free. She had grown up here in the mountains, a climber. She wanted to leave to summit all the tallest peaks on Great Bear. I was afraid to let her go. Fought bitterly. and. She left. She died out there in the mountains, in the wilderness. Losing a child is. It's like losing your own life. You have a kind heart, Mackenzie, but it's a heavy one. Go find your friend, use Lily's climbing gear and her map, and maybe then her death won't feel so empty. Thank you. I'll come back for you. You've done a lot for me, Mackenzie. I won't forget about you. Vamos a volver, pero la señora la señora no, no va a estar entre nosotros, ya os digo. Y esto de aquí, por ejemplo, todo lo que vea así de comida en verdad me lo voy a llevar, gente. Porque después ahora esta zona va a ser bastante guay. Y bastante chunga también. Y me puedo mover, vale, perfecto. Pues nos piramos. Nos vamos a ir de Milton y tenemos que seguir el mapa que había hecho Lily. Que esta es la hija de la señora loca del coño Y vamos a examinar el mapa, ¿vale? Se supone Como estáis viendo aquí está la... la torre de vigilancia esta que hemos visto La de electricidad Y tenemos que ir hacia la estación eh, Vale Pues nada, vamos a ir para allá Vale Recordad que aquí antes nos han salido unos lobos Que espero que ahora no me salgan, ¿vale? vale o por lo menos intentar evitarlo También ahora voy mucho mejor En el sentido de que llevo las bengalas Pero antes no, no llevaba eso eh, eh, eh, eh. Voy a hacer una parada aquí Para recuperar un poco de, de calor Es que lo sabía, es que lo sabía Es que... Es que... Es que lo sabía Por favor, lobito Déjame pa. Me tengo que... Que curar, chicos Porque si no, al final me voy a morir Vale Vale, vale, vale Le he ahí con el hacha Se está yendo, perfecto Vale, va sangrando el lobo Ok Y aquí me voy a dejar una taquilla La cual vamos a coger ahora Que no sé qué taquilla era Esta taquilla, vale y a ver qué nos dan Una chaqueta, un gorrito Vale, estos gorritos son los mejores En plan, para ponértelo eh, Vamos a cambiar este Que es mucho mejor Y como estáis viendo ya voy bastante mal, eh En el sentido de que voy mojado también No se me ha hecho de noche aún Vale, pero nos vamos a ir ya Se me ha recuperado también algo de vida Que había perdido con el lobo y lo que sí que me voy a poner van a ser las piedras, ¿vale, gente? Es que ahora no, no lo he podido distraer, por así decirlo, el lobo. Pero bueno. Vale, acabo de encontrar una nota nueva. No sé si la estáis viendo desde lejos. Y esta es... Advertencia del parque. Eh, vale. Os lo dejo ahí por si la queréis leer. Y ya sabéis que podéis pausar después. Un poquito hace falta, pero bueno Vale, tenemos aquí esto Creo que las ventanas las tiene rotas Y está la puerta abierta, vale No está climatizada, por así decirlo La, la casa Vale, hay más casitas por ahí, perfecto Y... De momento no hay ningún lobo, ok Vale Historia de eh, recepción del parque eh, bastante alejados del año Vale Bueno, esto por si os lo queréis mmm, leer Prácticamente están en, hablando del parque De la energía del continental Que es la energía La... como te digo yo? La empresa de energía eléctrica que hay aquí Y esto sí que nos va a venir no, no, no, bien, eh Andy. Eso sí que nos va a venir bien Porque eh, abriga bastante, ya os digo A ver... Me voy a poner eso eh, me lo voy a poner, ¿vale? De hecho Y ya lo, ya lo curaremos O sea, ya lo arreglaré, ¿vale? Ahora mismo vamos a seguir Vale, tengo más cositas de estas que nos van a venir de lujo Más cañones Esto es para la pistola de bengala Que al principio pues, solamente tenemos prácticamente la pistola de bengala Pero bueno, poco a poco Y yo creo que sí, que vamos a seguir un poco hacia adelante, ¿vale chicos? No voy muy mal de sueño No voy muy mal de... Lo que sí que me haría falta es de comer Para intentar... Mira cómo me baja el agua, ¿eh? ¿Vale? Así vamos quitándonos peso con la comida Mayormente Y a ver si encuentro lo de Lily, ¿eh? La cuerda que me hace falta O sea, la cuerda la llevo, ¿vale? Pero no en plan lo de colgarte a ver, por ahí. Vale, ahí está lo del senderismo. Perfecto. Vale. Eh, aquí no tengo nada. De hecho, no puedo ni casi ni pasar. Y ya nos vamos a ir a otra zona nueva, creo. ¿eh? O no sé. A ver, un momento. Vale, no. Eh, ¿Dónde está la señal? Aquí. Vale, vamos a intentar enganchar la cuerda Aquí, vale, la piedra esta Ahí está Cuerda de Y... Vale, uy, vale, me deja, me deja bajar Perfecto Pues esto es lo que estaba diciendo Como estáis viendo, se gasta eh, lo del sueño Y esto, como no lo tengáis recargado Al final vais a terminar muriendo, ¿eh? No, no, no, no, no, no Mierda Contusión, Leven ¿The hell? Vale. Me acabo de reventar y me acabo de hostiar Y por toda la cara Vale, no llevo nada Me estoy congelando el culete Y necesito irme de aquí cagando leche Vale, es por aquí Pasando el río Hacia esta zona, perfecto Mira, un campamento, pues ya está Creo que aquí vamos a encontrar el viejo que hemos encontrado al principio El de, la, el de las gafas Me parece y... Bastante guay, ¿eh? En el sentido de que ya hemos pasado a otra zona La cuerda se ha caído mayormente Porque llevo demasiado peso, ¿eh? En verdad Pero bueno Mira, un cafelito Que me voy a llevar Muy rico Y carne, carne A ver <risa> Me voy a comer conejo y aquí me quedo. Vale. Amigo, ¿qué me cuentas? ¿Cómo estás? ¿Te he visto en la gasolinera? So, we meet again. This what you do? Hang around campfires and share wisdom. These are confusing times. Let me see if I can help you make sense of them. I'm an old man. I've seen many things. Some would say too many. I've seen this happen before. We've sinned, now we're paying the price. Are you talking about religion? Not religion. Creo que estaba mutea y estaba hablando todo el rato <laughs> sin estar eh, de esto. The lights in the Pero sky bueno, no pasa nada. The wonder of humanity and all its creations laid bare. Her warnings went unheeded. Well, whose warnings? Mother Nature's. The signs were there for those willing to see them. This has all happened before. Soon we'll all be tested. We'll have to choose how far we'll go to survive. What do you mean this has happened before? Big change is coming. Are you ready to face it? I'm no hero. I'm just looking for someone. Doing my best to survive in the meantime. Perhaps. Yet you take the role of the avenging angel, choosing who will live and who will die. Avenging angel? You talking about the convict? How do you know about that? Was it easier to do it? thinking nobody would ever know. The guy was a killer. If I let him go, he'd have killed again. Or worse, I did the world a favor by putting him down. You might have. But die by the sword could be a tough philosophy for a civilization that's just been undone. We've lived through lots of power outages. And the thing is, the lights always come back on. You might dispel the darkness at times, but the light is never coming back. Good luck, old man. Enjoy your apocalypse. You keep your luck, stranger. I have a feeling you're going to need it. Vale. Ay. Eh, Matusalén, hostia, hemos encontrado a Matusalén <risa> Más viejo que Matusalén eh, Vale, pues yo creo que está... Mira, ahí tengo otra cuerda No, es por ahí por donde he venido Me parece, ¿no? Espérate un momento, gente Que me ubique No, ahí tenemos otra cuerda eh, La cual nos bajo de ahora ¿Por qué? Porque... Ah, mira, vale, llevo menos pesos Perfecto La cuerda era entonces lo que nos estaba jodiendo, ¿no? Por lo que estaba... lo que estoy viendo No sé si lo habéis escuchado, pero este tío Era el que nos había... Nos habíamos encontrado también la... Yo vengo de allí, ¿verdad? A ver, si sí, yo vengo de allí Vale Este tío nos lo habíamos encontrado también en la gasolinera Y ahora nos estaba hablando Un poco, pues, de nuestra amiga y todo el rollo ese es Matusalén Ya sabéis que Matusalén es más viejo que todas las cosas Por eso lo han puesto así Pequeña referencia A ver, vamos para arriba De momento no voy muy cansada La cuerda tampoco es muy larga eh, Así que guay No creo que me caiga Como antes, pero bueno A ver, vamos para arriba Perfecto esta cuerda no la vamos a ir encontrando por todo lo que viene siendo el mapa vale. Igual que las cuevas, los búnkeres, las casas, ya os digo, que, que tiene bastante contenido Y lo que sí que voy a echar un vistazo es por donde tengo que ir Parece que Adri logró salir... Vale, esta es la misión principal Y lo que yo quiero es esto, mirar Vale, por aquí, por la zona del río No, por la zona del río no, por aquí, abajo, vale Ok Entonces serías por aquí Vale, por aquí tengo Una subida Bueno, las piedras ya sabéis que yo las voy tirando Cada dos por tres Porque le voy dando al click sin darme cuenta Pero bueno, no pasa nada Hay más piedra en el mundo, ¿no? Vale Pues nada, no, vamos para arriba y a ver si salimos de esta zona, ¿vale? Eh, ya cuando entre en la siguiente, ya yo creo que ahí cortaré el directo, porque llevo como tres horitas y pico, que esto después pues serán unos cuantos capítulos para pa YouTube, ya os digo. Pero aquí podéis ver todo el contenido del juego. Vale. Pero aquí podéis ver todo el contenido del juego y allí pues subiré por pues, el... cortando trocitos, ¿vale? Vale, tengo una cueva que nos va a llevar a la siguiente zona, creo A ver, efectivamente Y vamos a salir de la región de Milton bueno, Voy a llevar todo, todo lo que vea así de madera eh, eh, eh. Sé que no se ve ahora una mierda Lo siento, gente me voy a tener que gastar una antorcha, ¿verdad? Sí, voy a tener que gastar esto. ¿Por qué no veo nada? Vale, es por aquí. Vale, en estas zonas podría hacer también un refugio, cual bueno, no me va a hacer falta ahora mismo. Pero vamos a ir a la siguiente zona, ¿vale? Ok, pues ya hemos llegado ¿Cómo? Espérate no, no lo entiendo Ah, espérate, que me he vuelto Para atrás, un momento gente Que no estamos En la nueva zona <ríe> Ha sido feo A ver, vamos para adelante Vamos para adelante como los de Alicante vale, Es por aquí, supongo Efectivamente es por aquí y eh, debería de ir guardando mina, ¿eh? Porque estoy corriendo mucho yo. Voy a echar un vistazo aquí ni nada, ¿vale? Y ya, sí, sí, voy bien, ¿vale? Vale, ¿esto qué es? Un conejo muerto. ¿Cuál no. No sé si llevarme la carne, ¿eh? lo voy a llevar. Me lo voy a llevar porque puedo llevarlo. Estoy pesa bastante peso, así que guay. Y nada, vamos bien, ¿eh? Hacia la siguiente zona. De hecho, aún faltan que añada zona, que añadan zonas en el juego por el hecho de que aún falta un capítulo por crear y del tercer capítulo al, al cuarto Ya os digo que han pasado dos años No sé cuándo va a salir el siguiente capítulo, el quinto Porque se han pasado dos años También es que ha habido el tema del coronavirus Y, y muchos juegos se han retrasado Muchos estudios no han podido seguir avanzando en, en el contenido que han traído, ¿vale? Y yo espero que este, pues... Mira, aquí tengo más cosas Una bengala Perfecto y yo espero pues que traigan pronto el capítulo número 5, pero aún pasará unos cuantos de meses. Vale, por aquí puedo salir, perfecto. A ver, vamos para adelante. ¿Qué nos esperará en la nueva zona? Dusk, so night can't be far behind. Ahí está el oso, gente Ahí está el oso Carga, puto Bueno, no están agradeciendo Hemos terminado el primer capítulo El capítulo número uno